no contempla la posibilidad de la alianza. Así de plan, somos amigos, somos chetimaleros, vivimos en el mismo lugar, nos vemos constantemente. Y en función a eso y a esa relación me han dicho, pero las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque conforme se vaya configurando el escenario ya de competencias, acercándonos al inicio del proceso electoral, pues Movimiento Ciudadano podrá eh, recapacitar podrá darse cuenta qué fichas no le alcanzan o en dónde no le alcanza y pueda entonces autorizar a la dirigencia local en participar en una alianza con usted. en lo local quizá en lo nacional no por eso digo no descartamos nada en este momento de podrá darse más adelante o podrá no pero lo que sí hay y ahí y esa es el comentario al que yo quería llegar finalmente lo que sí se da en lo local es la voluntad de los tres partidos políticos aquí representados tú mencionaste a nivel de pregunta, por eso lo saco a población de la mejor manera posible en mejor de los tonos posibles el tema del PRI y su alianza vergonzante o intento de romper la coalición eh, eh, va por México no ha sido así, yo eh, les quiero pedir a todos de la manera más afectuosa y respetuosa, vean las, las razones políticas de las, de, la, de, las, de las cosas que se hacen y vean los resultados que de ellas derivan. En aquel proceso de la, de la prolongación de la presencia de la guardia, de, perdón, del ejército en tareas policíacas, que fue eh, un tema que detonó en medios de manera estruendosa y nacional, y que le achacó, le achacó al PRI la responsabilidad de, de romper la Alianza Bajo México. El objetivo del PRI fue muy claro, se repitió hasta el cansancio. No está por la militarización del país, sí por la presencia obligada, necesaria. Aquí en Cancún lo viven ustedes, que aquí, aquí, aquí habitan, todos los días las ejecuciones, el desorden, la violencia, el cobro del derecho del de piso, aún con la presencia del ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal y todo el mundo. Cancún, Tulum, Playa del bueno, Carmen, plan, Carmen todo Me a Cancún porque estamos acá, pero por supuesto que es el puente de Tulum, Playa de Carmen, en los dos lados, sí, sí. Bueno, ese hecho parecía que iba a Salud. fracturar y que tenía esa intención de fracturar la, la alianza México. La prueba de que no es así, que esa intencionalidad no existió nunca, es el hecho de que vamos juntos en el Estado de México y en Coahuila. Ese, es el, ese proceso electoral ya está en marcha. Y los dirigentes nacionales siguen en la conformación de esa alianza, los acuerdos de esa alianza para el, el, el, la elección presidencial, que deberá, deberá llevar también a bajar, claro la elección de senadores, diputados, federales, y en el caso de Quintana Roo, presidencia municipal sin Congreso local. El PRI, en el PRI no, no nos escondemos, no, nos vamos a, a, no vamos a hacer eh, el esquirol de esta alianza. Aquí estamos dando la cara, como la hemos dado durante estos, que van? Casi cinco años, desde de, el 2016, bueno, siete años, desde el 2016, casi cinco, desde el 2018. Y lo, que, y lo que reste de este gobierno. Eh, la intención del PRI es total y absolutamente ir juntos, ni adelante ni atrás, juntos en la Alianza Bambuja. Okay. Somos tres partidos representados, esperamos ser más. Ok, entonces es Movimiento Ciudadano que ha dicho que va solo pero no lo descartan. No lo ¿Qué hacen. otro partido? Todos los que puedan sumar, todos los que puedan y sí, sumar. Sí, pero ya han tenido plática con líderes, como has dicho, sin precisar nombres, con... ¿Líderes no, de movimiento ciudadano. No, pero... pero ¿Qué este... otros partidos? Así es. ¿Qué otros partidos? Con... En, en relación al tema ¿no, de la alianza total, uh -huh. estamos todavía en planos que si la ley electoral nos establece eh, a principios de diciembre inicia el proceso electoral en uh -huh. el 24 de local, Y viene todavía un calendario que debe aprovechar... El... El Instituto de Fragmentación de, de las fechas y de los plazos para escribir, la cuales, de puerta, y escribir las candidaturas uh -huh. independientes, candidatos y ciudadanos. En función a eso, nosotros hemos tratado nuestra ruta que nos dé tiempo para ir definiendo hasta dónde y de dado, vamos. Y en el PRD vamos también a la Unión Sintonía, partimos de la intención de una alianza total, pero hay que iniciar con las particularidades de cada municipio y cada distrito a ver hasta dónde se alcanza. En relación a MSE, lo hemos invitado, luego el personal me ha reunido con mi Formales, informales de algunos municipios y ver de esta posibilidad de un blanco bloque positivo. Y recordemos que el ya fue en alianza con nosotros en las anteriores y ya fuimos con gobiernos en algunos lados con ECE. Claro. En el sentido de ir trabajando con las otras agrupaciones civiles, pues ya nos reunimos con las que no, lo personal, este, con algunas que no tuvieron de registro y ven la oportunidad de participar de este lado. Pero es algo que vamos a ir madurando. Hoy, como lo hemos reiterado los dirigentes, es el punto de partida oficial para iniciar estos trabajos de acercamiento con todas las fuerzas políticas y más allá de las fuerzas políticas, con los ciudadanos que vean en este bloque la posibilidad de participar en política. Ya con los asignantes de las encuestas, de las divisiones, de los hilados, lo que sí vemos claro, lo que no lo ha manifestado, es que el PRD también ve una clara intención de perdurar el gobierno de seguridad como una situación que ha venido a solventar muchas problemáticas que había dejado la administración anterior. Vemos la necesidad de que debemos provocar la administración para seguir resolviendo. Este, hay una cuestión, y también para ti, Leobardo. El padre había dicho que ya, va, ya era suficiente con alianzas, que era necesario que compitieran y que se mitieran, midieran solos, sobre todo porque pues, los tres partidos están muy golpeados. Después del gobierno de Carlos Joaquín, quedaron muy mal parados todos, y la alianza que hace Carlos Joaquín con Morena es más que evidente. Pero el asunto es, ¿por qué ir en una alianza con unos Partidos que realmente peso político como tal en el campo no tiene. Y te pregunto también sobre esa multa de 5 o 6 millones de pesos que les dejó Laura por no rendir informes a tiempo. Laura Fernández, que no rindió ante el INE sus informes y creo que a ustedes le cargaron la mano y no al, no al PRD. Y también vengo sobre esto, Leobardo. ¿Ustedes consiguieron su registro o lo mantienen a nivel nacional? Pero a nivel local lo perdieron, ¿no? ¿O no? Conservan los dos registros. Señora. Ah, okay. este. Ah, y por cierto, Leobardo te iba a decir que ya se está hab hablando de después de que presentaron a, a Laura como la representante o la líder de estos grupos sociales, de los ¿cómo se llama? Los comités. Enlaces los enlaces ciudadanos. Se indica que ya Laura va a ser senadora, que ya se amarró esa ese acuerdo, no sé cuántos millones costó la candidatura para ser senador una vez que termine la diputación rinde protesta como senadora plurinominal por el partido de la revolución democrática bueno, primero hablar de candidaturas es demasiado pronto primero se tiene que cojar la coalición nacional que vemos que sí va muy avanzada este, los dirigentes ya van papá, muy, muy en ese tema pero de ahí se el si el lado y cabeza las dos candidaturas del senado si es el país, si es el pan es un ciudadano. O sea, hablar de candidaturas es demasiado prematuro. Todos los ciudadanos tienen su derecho, pues, van a aspirar a una situación. Pero hoy hablar de siglados o tienen cabeza, es demasiado pronto. ¿no? Tendremos que ver cómo vienen los ciudadanos del Senado y los, de los ciudadanos de las cuatro estados federales que son y en relación al registro lo seguimos manteniendo. Tenemos el 3.4 de la votación este, respetable pues. Fuerza política no existe, se da una parte respecto a 15.000 ciudadanos que ven en el PRD en este proceso de anterior electoral que este, eh, en estos votos. Y pues ahí tenemos una base que seguimos construyendo desde el PRD, con, como tú lo has mencionado, con ciudadanos que se si quieren sumar al partido. Presentamos hace unos meses eh, enlaces ciudadanos, eh, gente con experiencia política, pues, gente más base social, se en el PRD y quieren participar. Así lo presentamos también en la CRA y seguimos presentando en diferentes municipios esta figura de las instituciones que nos permita ligar con la ciudadanía, este, la y la En el caso de, de tu pregunta, tres partidos somos tres partidos fuertes. Eh, se le, los ciudadanos creyeron en un cambio, creyeron en algo que hoy están viendo. Que han Hoy es una gran fortaleza el que el PAN, el PRI y el PRD tengamos esta, esta cultura para poder trabajar en unión, en ver por las de los ciudadanos. Entonces, yo considero que esta eh, posible alianza que podamos tener en su totalidad en el Estado de Quintana ¿no? Es un cambio que realmente necesitan desea y están con y los ciudadanos de tener. Somos una opción viable y lo, vamos, y lo hemos estado demostrando con ellos. Lo reitero, los gobiernos emanados de Acción Nacional son buenos gobiernos y en Alianza lo hemos estado haciendo mejor. Insisto, Durango es un caso de ellos que nos fuimos en Alianza y están trabajando muy bien. Entonces, hoy es una oportunidad, si Durango eh, ha sido una muestra clave. Hoy, Quintana Roo va a ser la muestra que en el próximo proceso electoral vamos a ir con muchísimo más fuerza renovando. Eh, y sobre la multa de 5 o 6 millones de pesos que pues se están de pagando de... de Laura Fernández Piña porque no dio su informe a tiempo en el INE, okay. de gastos fue, de campaña. Obviamente no estuvo en la barrio, apenas en la adquirí, básicamente me tocó dar esa deuda de casi 4 millones de pesos, no. como bien comentas, que sí ha sido una afectación en las prerrogativas, pero eso nos hace aún más tener ese compromiso con los ciudadanos. para salir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos en Acción Nacional, trabajar por quien quiera Quintana Roo. Y en el caso de que quien también haya afectado a Quintana Roo, también en el momento de elegir a LAS y los candidatos también lo valoraremos. Eso es lo que lo he puesto muy claro con mis compañeros de aquí presentes. Lo he dicho muy claro. Unas elecciones se ganan con votos y con la confianza de la gente. Y eso es lo que hoy el PAN, el PRI y el PRD estaremos buscando en este próximo proceso. Eh, una pregunta para eh, los dirigentes del PRI y del, y del PAN. este, bueno, para el PRD. ¿Cómo, este, ¿Cómo va este? Porque el PRD ya interpuso una denuncia contra la gobernadora por lo del mural y por lo del de, eh, el programa social este de Mujeres Vida. El, a favor de, del partido verde y todo esto, pero me salta que, que, que, que, que el PRI y el PAN no estén acompañando este, esta, este, este proceso. Este, ¿Cómo va? Este, si esto no significa, no, no, de alguna manera, pues no hace una contradicción ahí. No, no, al contrario. El, el, el PRI y el PAN no solo lo están acompañando, comparto en eh, personal y como partido, como dirigente del partido, la postura de eh, la dirigencia del PRD. Eh, eh, sino que además en lo legislativo ya se que este, la, la, la diputada del PAN y la diputada del PRI eh, promovieron un exote que hoy debe de subir a pleno y por supuesto como partido en el área jurídica en los próximos días nos vamos a sumar a esta, a esta denuncia penal como lo interpuso el PRD eh, de quien debemos de reconocer su agilidad para, para, para meter esta, esta iniciativa, esta denuncia pues, que además encuentro yo muy bien fundada. No, de ninguna manera es un asunto por el contrario. ¿Y en el caso del PAN, van a hacer lo mismo? Nosotros no vamos a subir a los trabajos y siempre lo he dicho en cada, en cada que me entrevistan, las cosas que hagan bien los gobiernos siempre somos un par responsable y lo vamos a decir. Cuando las cosas estén mal, también vamos a salir a... a, a, a decir las cosas que están mal. Entonces, estoy en el mismo tenor, estamos para acompañarnos, pero también estamos para que cada uno tenga su propia decisión y en conjunto vamos a hacer más grande el apoyarnos como partidos ciudadanos. Al fin y al cabo, es para los ciudadanos. Todo lo que nosotros podamos hacer como partidos va a ser en el individual y en conjunto se va a armar lo que todos están esperando, ¿no? lo, lo, lo mejor para ellos. Ok, entonces cuántas denuncias han presentado porque está Chetumal, está Playa del Carmen y pues algo de Cancún, ¿no? Cundida de publicidad de, de Claudia Schenbaum. Esos son momentos, en momentos precisos se va a llegar a, a los acuerdos, que también eso lo hemos estado comentando y vamos a estar armando ya en, en conjunto, ¿no? Cada, reitero, cada uno por su lado, pero en conjunto. O sea, ahorita no tiene ninguna denuncia por esa campaña anticipada. En el caso del Partido de Acción Nacional, no, estamos analizando esa, esa posibilidad y sé que también vamos a estar acompañados del de el PRI y el PRD para hacerlo. De o sea, el, o el PRI sí, y el PRD tampoco han denunciado. En el nivel nacional sí, hay incluso ya sanciones del Tribunal Electoral. De a nivel nacional, pero a nivel local no, ¿por qué? No, no. Ni les afecta, ni les viene, ni no, estamos les va en, otra, en otras cosas, ciertamente, y está fuera mm. de nuestro alcance, no como ciudadanos, uh -huh. sino como partidos. Como partidos, en la Dirección Nacional nos han tomado eh, cartas en el asunto y bueno, pues ahí vamos. Y reiteremos, el día de hoy lo que estamos analizando y estamos viendo es el dar inicio a los trabajos en conjunto, el PRI, el PRD junto con el Partido Acción Nacional para dar los mejores resultados en el próximo proceso electoral de Oigan, ¿y qué les daría a ustedes la posibilidad de un triunfo después del fracaso del gobierno de Carlos Joaquín? Cinco años que ustedes lo avalaron hasta más no poder como partidos. ¿Qué, qué les... Y hoy teniendo morena toda la hegemonía de todo, de todo, absolutamente todo, ¿qué les haría pensar a ustedes que tienen alguna posibilidad de ganar Siquiera la diputación que hoy tienen, siquiera alguna presidencia municipal, ¿qué les da la Estamos idea? En el análisis de la rentabilidad de cada municipio, por municipio, distrito, por distrito, de ver los mejores candidatos, las figuras que van a ser, no solamente de nuestros partidos, sino también de ciudadanos que estén comprometidos para nuestra entidad. Eso es lo que hoy venimos a, a, a, a externarles a decirles que el PAN el PRI y el PRD, estamos en unión para quien quiera sumar Ciudadanos y de otros partidos políticos, estamos a la orden para hacer lo mejor porque es un secreto a voces que están molestos también en la otra coalición eh, eh, eh, militantes de Modena del PT sobre todo están molestos porque pues, no se les consideró en, el, en la conformación del gobierno actual este, ¿se han acercado figuras de esos partidos a ustedes para integrarse a los trabajos? ¿y si, es, y si y si es así como sería en un lado del caso hipotético de que si fuese así, ¿cuál sería su actitud hacia, hacia estas figuras hacia, provenientes de Modena y de los Que La pregunta va relacionada a que tendría ¿qué nos da a suponer que yo creo que es lo suma. Bien? uno, no es lo mismo ser oposición que ser oposición. y el desgaste que ellos han tenido por verdad, ha sido un desgaste acelerado Derivados del la delegado hemos interpuesto los recursos legales en los trabajos que han hecho los diputados de la acción de la de Uri. Este, ¿no? no, porque la misma ciudadanía ha buscado los partidos de producción que el desgaste es muy grande. Pues, la molestia que hay también fuerte como lo planteó la oficina Reina, el tema de que un municipio tan carente de recursos, recausa sus recursos de la administración para imagen y la producción personal ese tipo de circunstancias la ciudadanía no está viendo hoy ellos son no el gobierno y se dan cuenta que no están funcionando a diferencia de la compartida de los gobiernos que realizamos como coalición de ayudar donde la circunstancia ha cambiado del gobierno bolivista de la administración anterior con el gobierno de la coalición de la oposición, hay una diferencia sustancial que la gente, gente lo paga a diferencia de otros municipios como Tonto Blanco, Carrillo y no digamos todos los municipios el gobernar desgasta y no es lo mismo estar del otro lado diciendo que está mal hacia ah, sí. sí. y hoy estaremos presentando una sustituta de transparencia con padrón de beneficiarios de 724 podemos ser algo la gente. y lo que ustedes mismos lo han pasado cuando ustedes hacen sus recorridos con los programas, ¿no? y los programas sociales son totalmente electorales ahora si ¿sí? ustedes mismos no tienen la información y es importante ah, yo creo que nos iba a decir que estamos en el padrón. Y, claro, <risa> no, y, y número dos, si hay un claro. acercamiento de, de, de, de la forma de la de figuras así es este claro pero vamos a ahora sí que vamos a a analizar, a platicarlo, porque no nada más a la primera de campos, pues, van a venir para acá, hay que ver. Ya ha habido, ¿no? Hay que hay que ver quiénes son, quién van a votar, ¿no? Y se hicieron cuenta que no les cumplieron ni siquiera ellos Entonces ya pasamos la pregunta. Para... ¿Cuántos ¿Pero entre los tres partidos, cuántos militares tienen para que repliquen esas vicias que han cometido los del otro bando y con ello, ¿pueden ustedes masificar que, que están actuando mal por ejemplo con este programa de cero hambre que habla de un mujer en y otros Pues ¿cuántos son los, el, los militantes de cada uno de los partidos? Nosotros recordemos que también tenemos simpatizantes que si bien no están eh, afiliados en algún partido ya sea de cualquiera de nosotros pero pues tenemos muchísimos muchísimos simpatizantes de todo el estado, que el que la mejor ventaja la tienen las ciudadanas ¿no? si y los ciudadanos ¿no? la verdad yo soy muy pesimista con respecto a ustedes, me mandó, me mandó morena con una novia <risa> no es cierto, pasa lo siguiente Pedro, 2024, Pedro. Pedro. Pedro. Ah, así sí, es así, que rico, iglesia, fíjate, fíjate. Que grabado, por favor. Oye, pero, hoy, lo que pasa es que miren, fíjese que muchos este, creemos que si Ebrard no se viene con ustedes ustedes están prácticamente muertos, ¿por qué? Tú, Pedro, vienes de la época donde el portafolio estaba pesadísimo, ¿no? También tú sabes cómo se la gastaba tu partido, cómo jugaba, igualito ¿no? Igualito, igualito, no, sin, sin una calca, ¿no? Una calca diría nuestro amor, por amor se pagan, ¿no? Entonces resulta que, este, pues están la beca para los viejitos, la beca para las madres solteras, beca para las, los jóvenes, beca para las mamás, yo no caigo en nada de eso, soy virgen. <risa> Joder, choca, pero. Pero me... si te lo creo, yo sé. Es que la Virgen es que la escuché, yo se lo creí, ¿no? Pero pasa lo siguiente: o sea, está también el tema de, de, de, de los programas sociales, Hambre Cero, ¿no? Entonces, nos comentaban que de, 50, de 150 mil que solicitaron entrar al programa del bienestar en Quintana Roo entraron 50 mil, pero la idea es que entren más. O sea,. ¿Cómo decirle a la gente que tiene hambre o que no tiene hambre pero que ya se volvió abusada? Pues dice, oye, si sí, por lo menos no va a ser diputada y senadora, gobernadora, este gobernador, no voy a ser este eh, regidor, síndico y demás, para estar becaditos unos años, pues que me toque por lo menos un programa de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría esa, esa situación en términos de peso? político-electoral, que tendrían esta gran lista, el listado de beneficiarios de diversos programas sociales que, bien y mal, ha llevado a cabo el gobierno federal. Y no solo porque Obrador los haya implementado, sino porque venía desde una tradición. Sí, entonces, digo, no es, no es algo nuevo, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hacer contrarrestar? Cuando dices, dice Pérez, tengo 15 mil militantes. Sí, pero una elección se gana con 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil electores, ¿no? Para el gobernador. Para, para, para ahí la llevan, entonces mínimo son 90 mil, 100 mil votos, ¿no? Algo así gana un diputado, ¿no? O menos. ¿Cuántos? cuántos? Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacerle, no? O sea, yo la veo difícil, no sé si ustedes son demasiado optimistas y tengan una bola de cristal que les dice otra cosa, o el café, la canela, no sé, pero yo no le veo por ahí. Mira, ¿Cómo hay que decirle? Como dice, como dijo ya sabes quién, tómalo, es dinero del gobierno, es dinero de los impuestos. Te, te, te, tú quieres un programa, te ofreces un programa, tómalo. Es tuyo. es tuyo, no es del gobierno. Y bien lo dijo durante 20 años o más, eh, Andrés Manuel. Antes te lo da, tómalo. ¿Cómo, con, ¿Con qué optimismo nos vemos? Pues con el optimismo que nos da la Comisión. Tú preguntabas hace un rato, ¿cuánto, ¿cuántos militantes tiene el PRI? Lo preguntaba un, ¿Un compañero? compañero. Perdón, sí. Este, sí tiene razón. Enrique, creo que lo de ¿sabes? Enrique, ¿no? Acaba de salir. Ajá. Hoy, del PRI en guitarra, ¿no? anda en alrededor de 7000 militantes registrados. ¿Por qué? Porque el INE, el, el, aquel defenestrado INE por parte de, de, de Manuel, nos ha impuesto una serie de requisitos para registrar a nuestros militantes tales que es poco menos que, que una misión para la NASA lograr eh, registrar eh, a una persona como militante activo de un partido que además tiene cada año que ratificar esa militancia. Y si no la ratifica, simplemente es borrado. Bueno. ¿Pero cuántos fueron nuestros votos en la última elección? Pico? Claro, nada comparado con otras elecciones, donde por ejemplo con Mario Villanueva, tuvimos el 93% de la elección. Eh, sí, sí, sí, esas épocas han quedado atrás. Y déjame te digo una cosa, en lo personal, qué bueno que quedaron atrás. Porque todo ese, todo ese proceso de partido único, de, de decisiones... De verticales, unilaterales sin capacidad de posibilidad de discusión, nos enseñaron que ese es el camino correcto para la perdición este país y, en, y Quintana Roo naturalmente Pues bien, amigos de Canconchan, Contrapunto Noticias Septumal TV, es una rueda de prensa donde los líderes de los partidos políticos PAN, PRD y PRI en Quintana Roo se han unido para... Ponerse de acuerdo para continuar la alianza. Va por Kendra Ro con miras a las elecciones del 2024.